Oh, okay, eh, pero <risa> ¿Qué le pasó? Otro a la izquierda también. Que mal timing bro todos a... A Si, pero no rushé tiros monk CT que alguien tire cabecina. Yo tiro cabecinha Yo tiro Dos ligas Limpie side Nada CT Una cabecina, Otras Medio, medio, medio Medio y dos ligas Tres, los tres están ligas Te salta Ay. CT CT ¡Hola! Bajo palacio Ay, boludo, te pusiste enfrente. Ah, vos me no entendí. Me puse. Eh, vamos ahí, plantan la bomba de toque Si, sí, pero si están plantadas no se muestren, boludo, escóndanse Bueno, te pongo en medio Ayer ni me enteré, boludo, estaba aplastado Bueno, vale, flash ¿Qué García. Una plantada para caverna, eh. Muerto de es la A la cabecilla Side, side ¡Ay! Side No, no veía cabecilla. nada ¡No! ¡Ay! Sí. vamos a tomar un punto vamos a tomar un punto vamos a no vayan a alguno de otra vez vengo otra más B el vengo B a... que No lo no mató el compañero. Tenía por mía Uf, me puso una sola. Tiro fuego, cajón, se va a abrir Diferente el record de fuego ¿Qué fue? ¿Cómo no van a matar así? Bué bueno. <risa> ¡Para la seta, un tirón! Mucho, mucho, mucho en parece que... ha puesto Deja sin bala, boludo. Dejó sin Ah, tiene teco. El amarillo tiene la bomba. Bomba en B. Fuera. Nice y mande bueno. buenas buenas ¿Qué hacemos? Corremos vivo, o vamos a yo digo que vamos a ver, pero voy en medio yo de nariz. Si pego nada más. Si, si no, no te se... acostas en el suelo. Uh, me durmieron Hay dos B y no, no uf uf Uh, ¿qué te pegan estos tipos? Murió L, uff, conector No. Okay. Bomba medio, búsquenla. Uh, se acosté a dormir. Sí, bomba. Bomba de morado, no compré. eh. Me flashean? Okay. Yo me doy vuelta. Bueno, me veo nada un acete Está acete, está acete Sus... Confía, confía No, había otro detrás Jungla ¡Oh! Tenés la actitud con él ¿Qué es eso, no? no, go no, no, no, no, no, bueno, corre, de. Ah, me 48 no, a la derecha. Come, no comas. No, enemy spotted. Ay. Ah, no me la conté. Ah, no tenía aquí. Nt. No. Uf. Tapete, gente. Sí, mira qué. Ay. ¡Ah! Oh. Bueno, ¿qué carajo hacemos? Yo voy a... Uy, buenas, buenas, tardes. Tardes. buenas tardes Voy medio, buenas tardes Voy a buenas tardes Doctor, si plantado. falta portugués más va a ir ver eh? Si, sí, mano Dije que iba a ir medio yo Si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si sí, sí, sí. Brabe, brabe Estaba atrás mío. Lo faqueo No, estaba en un cumple la... estaba... Entraron todos lo... Ay, yo no sé ese, que había. Naranja? Quería faquear a uno. Deja de querer faquear. Rata, joya. Uf, uh, ay, ay, ay, ay, ayúdame, ayúdame. Ay. Pasó ay. uno. Bomba murió. Mira palacio, así que mire lo otro. Ay. A ver ratas. No, arreos, tiro. Ahí están en ¿no? la están acá oh, uh. No veo Creo que ahí atrás es mío Plantan okay, Plantando Tetris para... Uno jungla, jungla, jungla, uno, sí, uno sí, jungla, sí, sí. jungla No, no quieras ¡Ay! Ay, tocado. Se está recargando, eh. El... Buena.